Yo tuve solo una, una charla telefónica con Ricardo cuando él estaba en Miami, sí. eh, unos, veces, unos meses antes de, de ponerse ya eh, mal de salud sí. y volver a Argentina, y tuve una sola charla con él, eh, y él tenía clarísimo, él sabía que yo, que yo era hija de Carlos, y toda la familia lo sabe, sí. eh, eso de, dicho por él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 Sobre Ricardo. Sí, El ADN claro. va a ser sobre Acá yo quería agregar dos cosas. Primero, yo? lo que es: eh, cuando se corre la demanda de filiación, es notificada Marta, es notificado eh, Gustavo Martínez. Gustavo Martínez se presentó al expediente, dijo que se sigue investigando, o sea, no lo negó. Gustavo Martínez es alguien que sabía todos los secretos. Todo. Todo. Todos. todo. Marta, se present... Marta fue notificada y no se presentó, con lo cual dio lugar. Este, y respecto al tema de la exhumación, sí, eh, hay una medida cautelar donde prohíbe tocar el cuerpo de Ricardo, porque justamente hay una historia en la familia Ford de haber cremado claro. eh, los cuerpos. Con lo cual, el cuerpo de Ricardo no se puede tocar, es una medida cautelar, está trabado, no ¿Y entonces no cómo van a hacer para ¿Eh? exhumar su... ¿cómo, ¿Qué van a hacer para exhumar no, su cadáver? Lo que para... pasa es que hace años atrás se pidió... Eh, cuando fallece Ricardo poder extraer muestras sí. como, y con muy buen criterio eh, la, el juzgado dijo notifíquense a todas las partes que puedan haber involucradas y ahí es donde nos le costó al abogado anterior que llevaba este tema notificar a Jorge, una medida procesal... ¿Pero que sabes por qué está grabado? No ¿Me permitís que sí. te diga por qué? Porque eh, no se manda a cremar el cadáver además de este pedido mm -hmm. Porque la muerte de Ford está en tela de juicio. Ah, sí, por supuesto, pero quien hizo la frac, denuncia sí, sí, en sede hay, hay penal un fue tema Paloma. Con un a, a, a, a, a las pocas horas. A ver, fíjate lo Ahora, que dice Joffre. El que, la que hizo la denuncia de eso eh, cuando, fue Paloma. Cuando fallece Ricardo, sí. muy valientemente Paloma hace una denuncia a las pocas horas. ¿Por qué? Porque Ricardo fallece a las 5 de la mañana y a la una y media de la mañana está mandando mensajes. Por una de texto. rodilla. Por una, rodilla, por una rodilla que, rama, que por una no tiene rodilla. injerencia, digamos, en nada grave. Una supuesto, rodilla no te puede matar. Por, por supuesto que sí. Entonces, acá hay dos cuestiones. La causa penal, a la cual yo no tuve acceso, porque el tema lo agarré justo antes de la feria, pero sí a la denuncia. Y tenemos, pero especialmente, el tema de la filiación. El cadáver de Ricardo no se puede tocar, hasta tanto estén todos notificados las partes afectadas, los hermanos de Ricardo y a B proceder a hacer el, el No el entiendo baril. algo, perdón, le, le quiero, quiero preguntar a Paloma Ford, ¿por qué el silencio familiar respecto de tu identidad? ¿Era para preservar a Marta? ¿Era porque Marta no tenía que saber que tal vez justamente su, su pareja, su compañero había tenido un amorío y tenía otra hija? La señora Marta Ford, de hecho, en un programa de Chiche Helblun hace unos años, eh, lo dijo que ella tenía conocimiento de la relación amorosa entre entre Ashira y Carlos Ford. Mm. Mm. Sabes que eh, habíamos hablado con el doctor Joffre eh, este, en el corte. Y él aludía con muy buen criterio a una experiencia muy importante que tiene Argentina a propósito de la cantidad de desaparecidos, es claro. decir, que es un país muy avesado y, eh, y en materia de, a ver, de determinación de histocompatibilidad, muy avanzado dentro de la región, sobre todo de, de Latinoamérica, Pues yo le preguntaba justamente cuál era el sentido de extraer, porque podría haber, desde ya desde la averiguación del tema del homicidio o de las causales de muerte o del suicidio o de la, del hecho de la muerte en sí, sí dudoso del propio Ricardo alguna muestra vinculada a su cadena de ADN pero él me dice no no esto es mucho más específico porque si le hacen un muestreo normal común y corriente de ADN a Ricardo Forna, sí, el cuerpo sí, de... Sí, sí. va a dar Alguna línea de compatibilidad, sí. totalmente Sí, son familia. Decir, con uno mucho más específico. Yo le quiero preguntar a Paloma, y seguramente el doctor puede reafirmar, pero ¿es necesario llegar a la exhumación del cuerpo de Ricardo teniendo a Eduardo y a Jorge con vida, que son hermanos? Digo, ¿por qué? Porque cuando se habló de la exhumación del cuerpo de Maradona, de Sandro, de todos, es un proceso doloroso para los hijos para y para familias. todos. Entonces pregunto, ¿tendrías una negativa, Paloma, de parte de tus otros dos supuestos hermanos? ¿O cómo podría llegar a ser? Lo voy a dejar que conteste a, al doctor Joffre, que él te lo va a decir ah. más detalladamente, cómo, cómo se movería, o sea, cómo sería la situación. Primero, la, la, la medida cautelar es para garantizar que el estudio se puede hacer. Eh, los otros dos hermanos se podrían oponer a hacérselo. Exacto. Se en una en, Si fuesen las únicas muestras que se podrían tomar, sería un, indu, un indicio muy en contra de ellos. En un proceso de filiación sería un indicio. Pero bueno, acá lo que tenemos la posibilidad de que esté preservado el cuerpo, de que no se haya cremado, entonces ya está garantizada la posibilidad de hacerse el estudio. Bien, esa medida cautelar generó, se generó en base a que hay toda una historia atrás que les provocó a la jueza interviniente una verosimilitud en el derecho. Está fundamentado el pedido. De... Ahora, si se oponen, ¿no es este, un motivo suficiente como para iniciar? Es un indicio. Justamente un Es un indicio, justamente lo que estoy diciendo, que este tipo de procesos está tan avanzado el estudio de ADN que se circunscribe a la prueba científica. Y lo bueno, lo bueno, que acá no vamos a tener el drama del de estudio de ADN en Provincia de Buenos Aires, que pasó con el tema Ortega. Acá las partes pueden poner un perito de parte. Ah, perfecto. Para, no, perfecto. A, a mí me gustaría saber, en caso que fueses la hermana de Ricardo, de Eduardo, de Jorge, ¿qué? Eh, supongo que es, se modificaría la división de bienes, patrimonios y herencia. Claro. ¿Tenés noción del dinero que estarías en situación de cobrar si vos sos hija de Carlos Ford? ¿Me estás preguntando a mí, Luis? Sí. A, eh, que, lo, que, lo, que lo conteste el doctor, que lo conteste el doctor Joffre, okay. por favor. Sí, eh, yo tu, algo de acceso tuve, porque bueno, tuve acceso... Tuve conocimiento de lo que eran las rendiciones de cuenta de Gustavo Martínez, los ingresos que tenían, las donaciones que. Prefiero no expresarme eso y nosotros estamos enfocados a que se le reconozca la afiliación okay, para luego sí, sí. Eh, querer ejercitar los derechos que le corresponderían. Sí. pero en este momento abrir el debate de cuánto sería, cuánto no sería, qué beneficio tendría o no, sí. vamos directamente a lograr el estudio de ADN, es algo mucho más importante. Ahora, el ella sea, perdón, Paloma, sea hija eh, de Carlos o de Felipe, igual tiene que, no. tiene que recibir una herencia, no. ¿Por, qué? No. ¿por qué? ¿Por bueno, justamente por ah, ah, hubo, hubo cambios patrimoniales. Carlos Augusto y Felipe... Eh, padre e hijo, compitieron sí. mucho los últimos años respecto de la administración de la empresa creada por Felipe. Ajá. Carlos Augusto era una persona, según me han dicho y según lo que surge del expediente, muy ambiciosa. Sí. Muy ambiciosa. Sí. Razón por la cual quienes habrían heredado la fortuna, la principal fortuna, son los hijos de Carlos claro. Augusto, que fue el que tuvo la administración los últimos okay, años. Ok, perfecto, clarísimo. Con la aparición, la desaparición de uno de los herederos que se termina suicidando Sí. sí. Esa, esa parte queda sí. absorbida Y entonces queda más limpia para el lado de todavía? Carlos Ahora, Paloma, eh, te pregunto Después de tanto tiempo, ¿no? Eh, con todo lo que viviste y con todo lo que padeciste Con el ninguneo y con las desmentidas y, y todo lo que ya sabemos Más allá de que vos tengas la certeza ¿Qué sentís que va a pasar? Porque, a ver, estamos con muchísimos casos Que sabemos que son de determinada cuestión y después no se puede comprobar, digo, hay que poder comprobarlo. ¿Vos qué sentís que va a pasar? Que sí, que se va a poder comprobar. Eh, por eso estoy peleando, o sea, por eso no, no, no bajo los brazos y aunque eh, a veces tenga mejores días y peores días mientras se lleva todo el proceso, eh, yo sigo convencida y positiva de que se va a poder probar eh, judicialmente y que las cosas se van a aclarar. ¿Sabes por qué te lo pero pregunto? Que, yo, yo necesito, yo necesito llegar claro, a ese punto. Claro, eh, pero te lo pregunto eh, por. Y te, y... Sí, te, no, te, te lo pregunto por lo sí, siguiente. Sí, perdóname. Entiendo, entiendo que hace muchísimos años que estás detrás de esto, que también estamos, o eh, está ese mito, ¿no? Que detrás de todas las familias superpoderosas de mucho dinero, es difícil llegar a la verdad porque todo lo pueden arreglar comprar. y comprar para que eso no suceda. Como no hay voluntad del otro lado. No digo de saber la verdad, de ayudarte a que puedas eh, buscar tu identidad como la estás buscando, daría la sensación que tenés una traba más, más allá de, la, de, la, de las pruebas que puedas encontrar. ¿Vos no sentís eso? Eh, ellos seguramente lo que, lo que están haciendo es defender su patrimonio. Uh -huh, sí. Yo lo que estoy defendiendo es mi derecho. Tu derecho, a claro. Saber. Entonces, eh, sí. Sí, sí. A saber. Entonces, alguien va a tener que, que, que aflojar y yo no voy a aflojar. Entonces, eh, eventualmente, tendrán que aflojar ellos para, para que se compruebe oficialmente lo que, yo estoy, lo que yo estoy diciendo. Pero vos sentís que alguno así de te puede mirar a la cara... Digo, vos hoy eh, te los enfrentás. ¿Sentís que alguno te puede mirar a la cara o que van a bajar la mirada? La verdad no tengo ni idea. Lo dejaría a consideración de cada de ellos lo que quieran hacer. Yo sé cómo yo me estoy moviendo y yo sé qué es lo que a, a lo que voy. Y, y, y voy a llegar, yo voy a llegar. Paloma, eh, no tengo ninguna duda de que voy a llegar a, a, a donde quiero llegar. Paloma, ¿y si ese, ese ADN da negativo? Digo, dice que sos hija de Felipe y no de Carlos. ¿Estás preparada para un resultado de esa índole? Estoy convencida de que el ADN va a dar positivo a Carlos. Bien. Aparte, acá está en juego nada más y nada menos mm. que el derecho a la identidad. Sin duda, Totalmente. El derecho a la identidad. Entonces, vamos hacia la verdad. Después que venga la verdad... Y a partir de ahí, este, pero pero doctor, el, el usted comprobar, sabe... acreditar, ir al fondo de la cuestión... Pero usted sabe lo difícil que... A ver, siempre decimos lo mismo desde el año pasado, que venimos luchando por las personas que van en esa búsqueda y tratamos de dar las herramientas para que lleguen a ese objetivo. Y hay más de dos millones de personas en este país que van en búsqueda de sí, esa ¿La verdad. Sí, es que no Sí, sí, sí, pero sí, entiendo. Tuve otros casos de este estilo. Pero en este caso tenemos un cuerpo que está preservado para sí. poder hacer el estudio... Sí tenemos la voluntad de Paloma que viene luchando hace años, y ¿saben qué? La, el 50% de la familia fue notificada y no dijo nada. Ahora pre pregunto lo siguiente, Joffre, si la identidad es un derecho humano este, universal, eh, ¿por qué los otros supuestos hermanos de Paloma no se prestan a un ADN? Bueno, porque ahí sí hay intereses económicos, patrimoniales, secretos familiares, seguramente durante muchos años se protegió... A Marta, Marta tenía un enfrentamiento con la madre... Pero no se los puede obligar, entonces, a que no, den una no muestra. No, se puede obligar, no, no, para nada. Una... Marta tuvo un montón Paloma... de pedidos de ADEN y no... Paloma, vos, eh, yo sé que estuviste trabajando intensamente, te has tomado esto, es tu causa, pero casi te has convertido en una letrada, ¿no? Porque has viajado, eh, has tenido abogados, tenés abogados allá y el doctor acá. ¿Tenés pensado venir a la Argentina eh, en, en los próximos meses? Y si es así, ¿hay algún miembro de la familia, por ejemplo, los chicos... ¿O alguien con quien vos tuvieras ganas de contactarte emocionalmente, ¿eh? no, no por este tema? Yo no voy a, no voy a contactar de forma directa con, con nadie. Yo estoy en manos del doctor Santiago Joffre, al que le tengo una confianza totalmente absoluta en su profesionalismo. Y es como yo me voy a manejar eh, de ahora en más, eh, con, con, su, con su ayuda y con su trabajo y está trabajando durísimo para sacar este tema adelante. Eh, tiene todo, obviamente, toda mi confianza sí. y él lo sabe. Y sí. si voy a Buenos Aires o no voy a Buenos Aires, eso ya se verá dependiendo de cómo, cómo acelere el caso y Perfecto. si se me necesita que vaya, por supuesto, ahí estaré. Perfecto. Joffre, usted ahí trajo un expediente, trajo una cantidad de sí. enorme de papeles. Sí. ¿Qué nos puede mostrar de eso? ¿Qué nos puede compartir? ¿Qué nos puede contar de todo bueno, lo que trajo? Lo, hay varios, varios puntos que son importantes detalles que hacen a la descripción de las personas que también tenemos enfrente y si a la verdad que estamos luchando. Por ejemplo, el juzgado trabó una medida cautelar para no innovar el cuerpo de Ricardo, ¿por qué? porque hay toda una historia atrás acreditada, descripta, justificada que generó una verosimilitud en el derecho, donde dicen, no toquen este cuerpo que se deberá hacer un claro. estudio genético para acreditar el reclamo que, que está, sí. está diciendo Paloma. por otro lado, las conductas de las otras partes se presentó la demanda las otras partes espontáneamente se presentaron y dijeron, no, ella no puede litigar porque tenía domicilio en Londres cuando presentó sí. la demanda con lo cual presentaron una oposición llamada de arraigo, que al día de la fecha ya no corre más, que pedía garantizar de alguna forma con bienes este, lo, el costo de un proceso judicial que podría llegar a ser negativo. No le dio lugar el juzgado a esa, esa, a esa medida previa de arraigo y entonces continuó. Sí. Y una vez que continuó dice, bueno, notifiquen a todos. Eh, muchos que estaban notificados en su momento eh, de la medida cautelar y, del, y se presentaban para presentar el tema del arraigo la demanda no la quisieron recibir sí, sí. entonces Marta sí la recibió, no dijo nada, eh, Gustavo Martínez sí la recibió y dijo que se investigue porque puede puede ser así cuando dice... Puede y que ser no diga así, nada qué significa, eh, no presencialmente en qué influye. Y, y no, o sea, es un reconocimiento de hecho de lo que dijo el, de, la, la demanda. O sea, eh, o sea me, si una demanda pidiendo esto, de, declarando una, una afiliación y uno ni siquiera se... ¿Y ahora qué vamos el a tener que es esperar?